Suave muchachos, suave Significa mucho Para nosotras es la primera vez que nos desprendemos claro, De estas cosas, claro. físicamente Mira, para, para hablar de mis orígenes Tenemos que... Remontamos al Uruguay de los años treinta y pico, hermoso no resultado de eso, soy un resultado de eso, cultural, humano, de ese país que ya no es. Soy que tu verde solar. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes, él siente que el pueblo en su inmenso dolor. Hoy se niega de ver la Es interesante no la cosa esta de guardar y archivar todo de papá, ¿no? Madre tierra, yo lo sé. Es una necesidad de guardar eso para comprobar su propia identidad.